Vamos a hablar hoy de la lógica con la que trabaja un editor de gráficos pixelares. En este caso, tomando como ejemplo Jim, dado que se trata de un editor de gráficos de mapa de bits, todo lo que se genere dentro del archivo, se edite o se produzca, siempre va a, a producir gráficos de mapa de bits. Es decir, no podemos generar otro tipo de gráficos que no sean gráficos de mapa de bits. Para comenzar a trabajar con un archivo en este tipo de programas necesito o bien abrir una fotografía o una pintura existente o crear un archivo nuevo. Cuando yo creo un archivo nuevo lo que me va a permitir definir el programa es un determinado lienzo con un cierto tamaño en píxeles, este lienzo en este caso yo lo puedo crear introduciendo una medida personalizada o seleccionando una plantilla. Lo que tengo aquí es, eh, podríamos eh, establecer la analogía con el lienzo de un pintor, es decir, tengo un lienzo en el que puedo utilizar herramientas que van a estar agrupadas en una caja como esta y que cada vez que yo seleccione una herramienta voy a poder ver las propiedades de esta herramienta en una persiana que se llama opciones de herramienta. en este caso he elegido un pincel y yo puedo elegir en la forma del pincel, el tamaño del pincel, desde aquí el tamaño, fíjense, puedo variarlo y algunas otras opciones y con esto puedo pintar mi lienzo. Otra característica de este tipo de programas es que permiten el trabajo en capas, estas capas, podríamos decir que si hacemos una analogía, serían como lienzos superpuestos o como hojas de un cuaderno, que pueden ser opacas o transparentes. Yo puedo generar una capa, en este caso desde este icono nombrar esta capa, colocarle un, un nombre diferente al que tiene y elegir si esta capa va a ser opaca o transparente. Si elijo una capa opaca, en este caso tengo varias opciones y podría decirle que puedo darle el color de frente que sería el que está cargado en el selector de colores en esta posición color de fondo este o elegir simplemente blanco por ejemplo si creo una capa así esta va a ser una capa opaca que me va a tapar o ocultar momentáneamente el contenido de lo que hay en la capa que está debajo pero puedo prenderla o apagarla además también puedo variar la opacidad de esta capa, desde aquí, para que se comience a ver lo que hay abajo. Voy a crear otra capa, en este caso transparente. aceptar Y ahí yo puedo volver a pintar. También puedo cambiar el color de la herramienta desde el selector de colores que tiene este aspecto. y todo lo que esté en esta capa cuando yo apague la capa deja de verse pero no deja de estar en el archivo simplemente deja de verse las capas se pueden modificar en su posición es decir puedo cambiar el orden de una capa también puedo eliminar una capa y volverla a crear y también puedo generar capas cuando copio cosas desde otro archivo por ejemplo eh, aquí voy a seleccionar con las herramientas de selección que ofrece el programa, que son un marco rectangular, un marco elíptico, eh, una herramienta para selección irregular, estas dos son para selecciones irregulares. Puedo seleccionar, puedo decirle edición, copiar y luego puedo pegar en capa nueva. Esto es, he generado otra capa a partir de pegar una eh, porción o un recorte de otro archivo. Observémonos en por qué pegó eh, con, esta, con este tamaño en este archivo, que eh, es otra de las características de estos programas. Cuando yo he pegado, lo que ha hecho el programa es hacer coincidir cada píxel de la selección que yo traía con los píxeles del lienzo. Es decir, no agrandó, ni achicó sino que hizo coincidir píxel con píxel a esta capa yo la puedo mover y ubicarla en la posición que a mí me convenga además estas capas son editables por ejemplo puedo elegir una herramienta y voy a editar todo lo que hay en la capa es decir no voy a trabajar con objetos sino que lo que puedo editar es todo lo que está en la capa, voy a editar, fíjense acá hay dos cosas pintadas, no puedo seleccionar uno de los objetos y modificar uno de los objetos, sino que lo que voy a editar es la capa completa, otra característica importante de este tipo de programas es que tienen una opción de deshacer, acabo de tocar el deshacer todo, por eso voy a volver a rehacer, porque la herramienta está aquí por detrás. Con esa eh, opción de deshacer, yo puedo deshacer una a una las operaciones que he llevado adelante o rehacerlas una a una a todas las operaciones que llevé adelante. El, eh, pero esa recuperación o, esa, o ese deshacer son siempre lineales. No puedo deshacer una operación intermedia, no puedo porque no he aplicado eh, modificaciones a objetos, sino que he trabajado linealmente. Otra eh, característica importante de este tipo de programas es que van a poder guardar en un formato que denominamos nativo y un formato de exportación. Si yo desde GIMP le doy guardar, me va a ofrecer la extensión XCF. Si yo eh, guardo esto en la carpeta en la que guardo mis documentos, voy a poder guardar esto como esta extensión es la que permite que el archivo pueda ser abierto nuevamente en GIMP y voy a recuperar toda la información que tenía, incluida todas las capas. Le puedo dar guardar. Eh, por otra parte, yo puedo exportar tantos archivos como quiera con combinaciones de información del archivo, es decir, puedo encender y puedo apagar alguna capa y puedo exportar en formatos de intercambio como lo hemos venido haciendo hasta ahora, ya sean en JPG, en PNG o en GIF.